Seguimos aquí en el canal OZ Producciones presentándoles la entrevista a El Ángel de la Música Ranchera, gran exponente del folclore norteamericano del mexicano, interpretado por este salvadoreño. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos. También le invitamos para que descarguen desde la Play Store a su dispositivo Android. La aplicación La Superior Estéreo y disfruten de 24 horas al día de una maravillosa programación Ángel, Vicente Fernández y para nadie ha sido un secreto que él tomó en sus comienzos el estilo musical de Javier Solís Tanto que le dijeron más adelante que lo cambiara para que no fuera un imitador ¿Usted también se ha fijado en estos grandes artistas para lograr eh, formar su estilo musical? Exacto, exacto, creo que el, el maestro Vicente Fernández tomó tomó ciertos ciertos matices, ciertos matices de los de los grandes y bueno, en mi caso estoy haciendo lo mismo, poniendo un sello propio pero con ciertos matices. Muchos me dicen que es que ni Vicente, es que ni Javier Solís, no no no, no suenas. Le buscamos por veces que, que a ver si te pareces a, a alguno de ellos, pero pero es que no, tú tienes tu, tu propio eh, estilo y, y tono, entonces le digo, sí, trato la manera de, de, de que no se escuche Vicente, que no se escuche Javier Solís, pero que sí hayan matices y eso hace que, que haya un estilo distinto. Entonces eso es lo que estamos pretendiendo, llevar al público algo, algo diferente, algo nuevo. Y sin que pierda la, la, la, la esencia de, de eso tan bonito que es los matices, los colores, lo bravío de la, de la, de la, de la canción ranchera, de la música ranchera. ¿A, ¿A quién tuvo como profesores en sus inicios? No, la verdad que me encantaría, me encantaría tener eh, clases de canto porque hasta la fecha yo nunca he tenido, yo no, no, no, he, no he pisado ningún ninguna academia de, de, para ir a, a, a recibir clases de canto. Creo que las voy a tomar si me da la oportunidad porque siempre es bueno aprender, pero pero no no, no, no he tenido. Entonces yo yo lo que traigo es es así, al natural. Y pues gracias a Dios les gusta a la gente. Sí, siempre soy muy, pero muy este minucioso en, en mis cosas. Por ejemplo, en las grabaciones creo tener el suficiente oído y, y, y trato de... de, de de ser muy cauteloso a la hora de, de, de, de las grabaciones, a la hora de cantar. Cuando estoy ensayando siempre estoy con una grabadora al lado. Cuando estamos ensayando ya sea solo o con mariachi estamos este, a la, grabando para ver en qué y en dónde fallamos. Entonces esa es la manera. Me, me, me autodisciplino solito y eso gracias a Dios está, está, está gustando. Y sí que está gustando, Ángel, porque realmente tiene usted un gran talento muy original. Esa primera canción que usted graba, ya inédita, que le compusieron para su voz, ¿cuál fue? Sí, sí, esa es de un, de un amigo, de un compositor mexicano, se llama Valente, Valente Ponce. Se llama Quiero Todo Contigo. Él la tenía en, en un estilo... Ah, ¿Cómo se llama este estilo allá en México? ¿Guapango? Más o menos, un guapango. Ok. Sí, un guapango. Y me, y me la presentó me, me encantó la letra pero no me gustó el estilo le digo yo le doy otro estilo dice sí sí sí el que quieras entonces empecé a, a darle eh, el estilo ranchero y mandé a hacer los los arreglos pues métamele una trompeta acá métamele el acordeón acá quítamele esto quítamele lo, lo otro eh, por teléfono gracias a Dios en, encontré eh, gente que profesional que sabe de, de música mariachi y cuando me la mandaron el arreglo el, el, el arreglo como tal a principio no me gustó pero había unos, unos toques ahí de acordeón que no iban, no iban no soy arreglista pero pues se escuchaban cosas que no me gustaban y yo le digo bueno ay, necesito que me le quites esto pónmele una trompeta más quítamele esos esos pisadas de acordeón que no van ahí total al último quedó algo muy bonito y esa canción se llama Quiero Todo Contigo. Eh, esa fue la que la punta de lanza, la que estuve promocionando hace 4 o 5 años acá. Muy bien. ¿Y coordinó usted con el compositor en el momento de la grabación? ¿Estuvo presente o coordinaron por teléfono? ¿Le hizo usted vuelco a la canción para grabarla en su propio estilo o conservó lo que él quería? En este caso, eh, el compositor estaba en la misma ciudad y estuvo en la casa. Conmigo y le digo Déjate, vamos a poner La grabación, deja yo te, te digo Cómo va a ir y a ver si te gusta Dale, dale, dale Y empecé, empecé a cantarla y a darle El estilo y me dice No hombre, esa queda, así está Muchísimo mejor como la, como la vas a hacer Tú y le digo espérate que Falta todavía los arreglos, falta Y ya cuando se la presenté la verdad que le encantó De hecho hay otra del mismo Que se llama El Payaso, habla de una Carrera de caballos me la presentó también. Estaba en Guapango. Y... y la tiene por ahí en YouTube. Eh, otra agrupación mexicana. Y mira que, que el payaso, que a ver si... Le, eh, yo la voy a cambiar. No, no, no, no. Yo ya sé que la cambio. A lo que tú quieras hacer. ¡Pum! Y le di la vuelta también. 365 grados. Es un corrido... Eh, buenísimo. Que por cierto es la... Yo no le tenía mucha fe al payaso. Ok. Porque está Quiero Todo Contigo, Finges Demencia, Mil Copas de Vino todas esas. Y el payaso es el que me está dando más eh, remuneración en, en, en las plat en YouTube, plataformas digitales. Y nunca lo he promocionado. Se va solito porque habla de una carrera de caballos. Y, le di, y esa también le di la vuelta a, a, a cuando me la presentó el compositor. Gracias a Dios creo se me facilita un poco el, el, el, el cambiar los, los matices a las cosas el, el, el, hablando de la música pues bueno eso es una virtud que no tiene cualquiera aquí está entonces quiero todo contigo a capela en la voz de el ángel de la música ranchera por la superior estéreo y el canal OZ Producciones no quiero nada con nadie yo quiero todo contigo desde que te conocí algo lindo sentí yo quiero todo contigo, no quiero nada con nadie, quiero ser siempre prohibido. Desde que te conocí, algo lindo sentí, de ti soy exclusivo, yo quiero todo contigo. Quiero todo contigo en la interpretación del de ángel de la música ranchera. Pueden encontrar esta canción aquí en la plataforma YouTube para que la disfruten, la canten y bueno, también se la aprenden. Es una canción linda para dedicar. Estamos con el ángel de la música ranchera a través de YouTube en nuestro canal Otoniel Zapata. No olvide suscribirse a él y darle la alerta de la campanita. Para futuros estrenos. También le invitamos para que descarguen la aplicación de la emisora La Superior Estéreo directamente desde la Play Store a su teléfono Android. Quédense con nosotros para que sigan disfrutando de la entrevista a El Ángel de la Música Ranchera, cantante salvadoreño.